¡Ni merga! ¿Usted viene por Paco? Eh, ¿no? Entonces se le ofrece algo por estos lados ¿Qué? ¿No se puede o qué? Habla más duro ¿No se puede o qué? Buenas Buenas. Ay, esa voz la conozco. ¿Nicolás? El mismo. Yo soy Tulio. menos o qué? Bien, bien. ¿En qué anda? Acá haciendo unas vueltas. ¿Y usted? Ah, vine a conseguir un bidón de gasolina. ¿Pero hasta acá? No, es porque venía a buscar un Paco, pero no. Voy a ayudar a una gente que está ya quedada en la mitad de la vía sin gasolina. Ah, Ay, okay. ¿qué? ¿No es otra mecánico o okay? qué? Sí, sabes, pero apenas llegué a la ciudad y entonces me hice la vueltecita. Ah, se está dando un bote. Sí, sí. <risa> ah, bueno. Pensé que era el el Cherry. No, no, ¿qué? Okay. Sí. ¿Y qué? sí y qué han dado ese trabajo, bien o qué? Sí, bien, dándole. Ah, bueno. ¿Y tú qué? Yo, de taxista leñador. De todito. <risa> de lo que salga. Mano. ¿Qué, qué? me mandó la UB. Vamos por él. Ah, no, diga a ese man que sea serio. Bueno, ¿Tú, Tulio, tú, lo dejo. Hágale con Hola, Jan. ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué tal? Socio, ¡Tulito! ¡Ay, mani, este es, es el mecánico, este es el mecánico! ¡Tulio! tú tu no fue socio! Este, este es el de, este es el de la mamá costeña, ¿este es el de la mamá costeña? ¿El de la mamá costeña y sí, sí, sí, el papá el... ruso? Italiano. ¡Italiano, idiota! ¡Ah! Italiano. Échale gasimba ahí, Tulio, mani, de buena fe. ¡Ay, parcelito, ¿todo bien o okay, qué, Julio. Bien, bien, ¿y qué les pasó? ¿Que se quedaron sin gasolina okay? ¡No, esas cosas está muy mala! ¡No, bote eso! O se gasolina, no o se come mucha gasolina. Sí, se ha. Son como más gasolina que ustedes. Está caminando tanto o sea, de su patrón. Uh -huh. ah, apenas tanqueó la montaña. No me la quiere vender. ¿Cuánto tanqueó? La mitad nada más. Eso sirve. Hágale, hágale, no Ah, Tulio, me rica. Te chupó la montaña. ¡Ja! ¡Gay! No, Tulio. Sújase, sújase. La buena, la buena. Aquí compa, llegando a la ciudad apenas. A ver qué me sale. Pude ayudar a alguien, ¿ves? <ríe> ¿Y tú qué, en qué andas? Oye, tú, lio? ¿Tú lio? ¿Qué hubo? ¿Qué Está Lucho por ahí. No. Que yo se... No. Que yo sepa. A ver... Dime entonces qué pasa. Pero voy a sacar el... ¿Tulio? Tulio. Tulio, ¿le interesa este carrito? Uy no, se ve que es costoso y yo sin plata. Vale 150. Uy, ¿y cómo se llama? Este llama Pister. <risa> Uy, está bonito. Ay, no, no, no, no carro. <risa> ¿Lo quiere? No, paila, no tengo plata. Eh, oh, ¿cómo, que yo... ¿Cómo que no tienes plata, Tulio? ¿Cómo así, mani? No nada, estoy montado, montado. No, marica, Aquí que no te pagan. Bueno, mira, nosotros, nosotros tenemos un convenio aquí con los mecánicos. Sí, ¿cómo se llama el convenio? Se llama Comprimenta, Comprimenta Black, Black, and Black and White. Ah, ustedes son los Black and White, los nuevos. Claro, claro, sí, claro. Sí, claro. sí, está, sí. Está, estamos, está, estamos en fase de prueba, pero ya hemos conseguido bastanticos carros para vender. Y ya estamos haciéndonos conocer. El problema es que necesitamos que ustedes nos anuncien, ¿me entiendes? Porque hoy Lucho dijo que no iba a anunciar, pero no lo anunció. Nos prestó ahí la cara a cara para ir a venderla, que él también como que se quiere hacer la cara a cara. Estamos buscando varios, varios compradores. Ajá, ¿y cómo es el negocio? ¿Hay financiación o qué? Ay, mira, mira esto. Pilla. Nosotros en la semana vamos a vender una cantidad de carros, ¿me entiendes? Y el fin de semana, dependiendo de la cantidad de carros que hayamos vendido, Ajá. se va a sacar el porcentaje para nosotros y para ustedes los mecánicos. O sea, para Lucho, ¿me entiendes? Okay. Ya, Por ejemplo, si nosotros vendemos la cara a cara, la vendemos en, do, en 2.80, ¿me entiendes? En 2.80. Pilla, el convenio funciona así. El ay, man la compra, ay, la cara ay. a cara... ¿Qué pasó? Que, que venga, que tú bien no lo tunee. Ah, pero Bueno, pilla, la caracara la vendemos en 2.80, ¿me entiendes? Ajá. Entonces nosotros le decimos al man, hey, si nos compras la caracara, nosotros te regalamos el tuneo. Ya. Uy, o sea, ahora. se la vendemos un, un, un, pele, un precio elevado, pero cálmate, cálmate. Porque un tuneo de la caracara sale como, en, como en 20 mil, 20 mil, 22 mil. Nosotros, con la plata con la que recojamos de esa venta de la caracara más el tuneo gratis, le damos... Casi el doble a Lucho, ¿me entiendes? Casi el doble del tuneo, que es lo que le sale a ustedes. A ustedes le sale el tuneo en mil nosotros le damos casi que mil que Casi que mil le damos. Ah, oh, ya entiendo. Claro. Es que los manes apenas nosotros le decimos tuneo gratis, yo se quedan enamorados. Obvio. Y una consulta, y si yo te digo, bueno, consígueme un coche, tú me avisas cuando lo no tengas, okay claro, claro, Tú dinos qué coche qué carro quieres que, que nosotros te consigamos y nosotros te lo conseguimos ah bueno, dale, dale dale, sí, si dar. quieres ven te paso, te paso mi número para que veas pilla anota ahí 304 guión 6699, 304 rayita 6699 ese es mi número Julián Pérez, ahí está 304, raíz 6699, Julián Pérez, listo. Tú me escribes, tú me dices, hey Julián, necesito un carro. Me dices, me especificas qué tipo de carro. Y ya, yo te lo consigo. Yo, eh, Tulio, el, ¿el Roosevelt cuánto le costó a ah, usted? Listo, listo. Ese me costó 50 mil. 50, yo tengo también ese, me lo regaló, ¿cómo se llama? Catalino. Voy a venderlo. Es bonito, a, bonito. Sí, es sí, sí, elegante, es elegante. ¿Cu ¿Cuánto vale el full tuning de ese? Que, que vale 50. El que vale 50, ya te digo. ¿Cuánto, ¿cuánto es el full tuning del que vale 50? Vale 6 mil. 6 mil, listo. Se 6, lo vendemos 000. a 62 mil dólares. No. Claro, claro que sí. 50 para nosotros, que es lo que cuesta el carro. Y 12 para, para ellos, que es lo que cuesta el doble. Del, ¿Y, y del este qué vale? ¿Cuál? ¿El Porsche? Sí, ese que voy a tunear Ah, no, ni siquiera Ese vale <risa> creo que 150 o algo así, 135 ¿Ese es un Sport o un DLS? Tu, tu, tu, ese, ese es un Super, creo Ah, un Super, ah, ¿para epa, epa, eh, Tulio, me, me, me, ¿me presta el momento. ¡Socio! ¿Qué? Ya va vender el carro y a mí no me lo quiso vender No, no, no, no, no, no lo estamos vendiendo, lo, lo, lo estamos tuneando. tuneando. Ah, para el que lo quiera comprar. Eh, tú, ¿me presta el, el carro ah, ya, para ir no lo lo que que ya te lo a ver una cosa? Ah, no. no, no, no, no, no, no. Ay, bueno. Pero ¿en cuánto lo vende? Man, este sí, sí, carro sí, en concesionario cuesta 150. Es un súper. Sabes qué, carro? mira, tú quieres un carro, eh, ¿cómo es clásico de guardaespaldas y que corra. Juan, sí. Tú acabas de, tú ves el carro que salió de ahí, el blanco. ¿Te acuerdas no que nosotros, el clásico, el carro viejito no, ese? Viejito ese sí. Ah, sí Ese carro, nosotros lo tenemos en negro Te lo vendemos en, ses en 62 mil dólares pero Yo no sé cuál no, no lo vi ahorita ahora, ahora te lo muestro, el, ahora te lo muestro Ah, dale ¿Cómo es que se 6? llamaba? Claro, ¿cómo es que se llamaba, Tulio? Ah, no, no me acuerdo, pero tiene cupo para <risa> Sí, sí, sí, anda bueno. en ese auto Oye, ¿y qué le hago al coche? Ah, mierda, manillo, no sé. Además hay que venga. Sí. sí, sí, sí, sí. No, imagínate que esa casa no se puede tunear, no se le puede hacer nada. Oye, oh, tu niño, le falta mucho. Quiero que me tunee de mi nuevo Lamborghini. Eh, no, ey, no, busca ey, ey, ¿dónde está Jul eh, este, Julián? No sé, sí. véalo allá, ya. Tú le me vas a tunear mi carro. Hágale, hágale, búsquelo Véalo, acá lo acá buena. A ver ese gris. Ese. ese grisecito. ¿Y qué te costó? Me lo apresó mi tía. ¿Qué te costó? Ah, ah mira. ¿El tuneo ¿Cuánto? De ahí, dijeron. Ah. Hombre, a mí qué día me regaló A mí día sí, me, me un millón Cuarenta lucas 40. No, ah, AMG, vale, vale. AMG por un millón Pero el primo me va a regalar el tuneo socio Yo lo robé, ¿Quién? ¿qué que te caí? El primo ¿Y quién es? Daniel Y le debo, y le debo como 600 Yo le ah, no doy pagar lo eso Sí, socio Ah, bueno, espera, que venga o sea, te... Yo sí le pago, yo sí le pago, ah, me sí me pago No me pago, me puede hacer uso socio Es que no quiero ver como que... Pero me toca pasarte sí, el dinero. Usted es un beneco. Usted pues es sido sí un beneco. Pero después lo pago entonces, cuando ah, tenga claro. plata. Ey, pero pero porque me estás como punteando la caja ahí con la pinga. ¿Y, y ¿Cuánto ya bueno, mejor espero? ¿Usted de... o está como no dale y en una calabaza 6, o qué? Papi, no, no, no, mejor esperemos. Sí. mejor esperemos. Sí, tire para atrás, tire para atrás, no más, tire para atrás estacionelo. De ¿Qué? Debía decir descarado. Es... ¿Le estás pidiendo liguitas papá? No, eso es una falta de. De respeto. Es que usted ya, usted ya no es niño y usted ya, na, usted ya no va a las novenas. Okay, papá, no nos a Es verdad, hombre, sí, marica, No, no, usted me empieza a toquetear la nalga. Claro, no, geez, es que usted toca a su niño, se va a la novena o okay. qué? Cuando venga yo le doy, cuando venga la novena acá ¿Cuáles? ¿Cuáles puntos blancos? Acá que te la inco ¿Usted que tiene en el plato? <risa> Esos puntos Ven, ven incamela, pues hínganmela malparido, tanto hablas hínganmela ahí Uy, no, es ser gay Ahí es donde de se llama. los kits No ¿Dónde Ey, se me van a hace... dejar camellar que, que les pego su cabeza a cada uno acá Me estoy poniendo nervioso ¿Cómo es que se llama eso? Tan... Sí, sí, bueno, 46, sí, venga a ver si me y la ¿Y al da final jamás. qué pasó con el cojo? Uy, no se agache, o sea, no, voy a dejar poder. ¿Qué pasó con el no. cojo? Ah, no sé, no, no lo veo. No, como así de... que tiene que ver con el convenio del CACOR. <risa> Esas ya cosas ya son con Lucho, su... eso ya no me conviene a mí. Uf. Uf. Bueno, Tulio. Pues, yo, a decir, yo, que me hago el coche. Entonces, ajá. No, Ya, primo, vea, completa los 200. Eh, vamos, vamos a tener <risa> esto. Le pongo el 160, vale. Eh. ¿Cuánto vale? Eh, 266 mil ¿Este? Sí, lo compramos por 80 Este le vamos a sacar muchísimo Uy, sí Lo compramos por 80 Uy, qué es que qué bueno. Cuéntame, le pongo blindaje Eh que no sé, será? Eso le baja la velocidad. Mm, y a nivel 1. Ah, bueno, ahí se lo pongo a nivel 1. Listo. El resto lo tiene full tuning. Ya te digo. Sí. Sí, ya. Julio es dueño de este carro. Mira, mira, mira. ¿Cómo los mecánicos? No sé, les... Julio? A ver, pongámosle un, cor, un color Julio. que atraiga. El, el carro blanco sube el Monte Chile, ¿cierto? Eh, no, no puede. Ay, ah, papi, se lo No que pues, no, no, no, no, no, eh, no, no eh, este era Un, un, un no. carro... Eh, mire, el color puede ser como... A, si puede un ser? azul mate. Azul ultra mate. Te los pues. A, a mí ese me suena mucho. Azul ultra mate. Mételos, pues. No, mate, no. Mate, mate, no, mate, no. mate, mate. Metal, mate. No, ¡Uy! Un, ese es el cian, el azul, cian. No, no, un azul noche. Mira, muestra el azul noche, el, el que está oscuro. O sea, ese, ese. ¡Uy! El de atrás, el de atrás. El, ese es el, el noche. No, no, no, no, no, el, el cian, el, el que es muy claro, el que es demasiado claro. ¡Uy! ¡Ese, bueno. ese, este! Azul chicle. Sí, azul chicle, ese mismo. Listo, ¿qué más? Entonces, esa calcomanía se le puede... Eh, bueno, ¿esa, esa línea se le puede quitar. ¿O hay más? Eh, ya te digo. No me gusta, madre. Marica, esa es una chinga, ese color. Vamos, pastores, vamos. Vamos, ¿Se a beber? ¿Se la puede pintar? Mm, negro ahí está como rojo no, ese es el nacarado, también se lo puedo quitar ah, el nacarado, quíteselo el nacarado. oh, a ver, a ver cómo se ve un nacarado amarillo en el, en el rojo nada más. No, se lo coloca todo el No, nah, se lo coloca todo. Eh. A ver qué nacarados. Muéstrame los nacarados que hay. A ver si le queda bien a uno. Para que no distinga mucho, yo le sugiero uno de estos. Sí, ese, ese, ese. ese. Listo, ahí le pongo uno mate. Listo. Y ahora las ruedas. Una salta gama, ¿qué tal? Sí, una salta gama, me, me parece. Una salta gama me parece mucho, muy bien. Listo, ahí le voy pasando y me dice cuál le gusta. Listo. A ver, primero que todo, antes de las llantas, o sea, sí. primero ponga cualquier, cualquier, cualquiera, o sea, ponga cualquiera y cambie el color a, a negro. Le hacemos la prueba de resistencia al vehículo. Ahorita, ahorita, ahorita. Y ahora... Uf, eh, del mismo color del carro. Azul chicle. Ajá. ¿Qué tal lo ve? ¿Usted, usted qué? ¿Cómo lo ve? What? Con un el distinto queda bien. Hablando. A ver, con otro modelo, a ver cómo va sí, a, ver, vamos, vamos, vamos a Habla con él, habla con él. Habla con él tú. ¿Cuál, cuál? No. ¿Qué tal ese? Ya te digo, espérate. Qué carrazo, pardín. ¿Qué tal ese? ¡Ojo, hermano, con mi moto! Uf. Ah, yo no lo conozco hasta luego. Esos días le pago, esos días. Esos días le pago, esos días le pago. Ah, dice yo le pago. Buenas, buenas, bueno, hasta luego. Listo, ese sí, fue bien. el último alta gama. Esas, ¿me escuchas? Esas. Sí, ahí. ¿Dejo esa? Ahí, ahí esa. esa. Listo, ¿qué más le va a colocar humo a la llanta? ¿Ya llana? tiene miedo de mí o qué? Sí, el, el ves, humo negro. Ay, no sé. El humo negro. Qué carro tan raro, pana. Más caro que el tuyo, mal parido. <risa> <risa> sí. Lo que pasa es que casi El neón, el neón cambiarlo. Eh, sí, Ay no mira que te es Paco. Eh, venga, ha hagamos algo, cambiemos todo el azul por rojo. Negro parde, negro pana. Y las llantas también. Ajá, las llantas también, to todo rojo ahora, listo. Padre, yo diría que debería ser todo negro parde. y y en el centro azul pana. Bueno, hagamos eso al revés entonces. Pero, espera espera espera Primero cambiamos todo rojo. Primero, primero, primero. Oh, muy paila, padre. ¿eh? No sé. Al revés, cómo. al revés. Ponga el negro afuera y adentro pone el color. O sea, el negro parce.. El color negro es que sea el dominante. Rojo ajá ah, el negro negro mate no ese negro es amelo parte este uy este se este queda muy melo y ahora el las líneas del mismo color que las que las uf, rojo es que a Ay, ver claro. el, el azul este el, el, el azul este Es, ese es. ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil! que... Era que, era era que yo llegara a ver. Este, este, este era, no. este era, listo. Este tú no. Y que pena, y chicle y tal. ¡Pena, y, De no, nada, era. No, ya, ya, eso. Francisco. Ahora, neón. Gracias, Barty. Que me quiera tanto así. ¿De qué color no de neón? Este, el neón. Azulito, azulito. Azulito, así, clarito. Sí, ya y, las lu eso. y los faros también si sí puedes. Y los faros si sí pueden. Uy, unos sean par, se le quedarían melos. ¿Unos, ajá, esos. Y adentro no se le puede cambiar el. Eh, es que hay algunos que se le puede cambiar el. Uy, esos son. Pero a ver, me pongo enfrente. A mí me, me dio como ganas de poner el mío también así, par. Uf, madre, es que sea muy chimba. Primo. Así, así, así. Ese eso le quedan bien. Primo. Listo, ¿qué más? Listo, hay algunos carros que se le pueden cambiar adentro del, parre, el, el, el color se de esto, la... ¿este se le puede? ¿Este se le puede o no? No, y gana el señor. Eh, no hasta donde sea. Ay, ay. Igual tengo aquí unas paredes estéticas si deseas. Hacerlo. Amiguito Tulio, aquí ¿Unas hay un qué? policía que quieres que le arregles la camioneta. Uy, amiguito. Yo llegué que primero es que el policía par de ahí. Ah, perfecto. entonces. No, no, para la. No, no. Yo traigo prioridad, par ahí. A Nosotros hacemos eh... convenio. ¿no? Sí. Eh, partes estéticas. Yo porque les defraudó dinero si no. No, no es mía, <risa> no paretes Partes estéticas. No, yo diría que comenzar eh, eh, el el el el ¿cómo alerón. Te llama eso? el el el el alerón. Alerón, esa en vez de el de el de el fibra el carbono, el ser el o lo sea, parci, o como cambiártelo, parci o, o sea, sí, cambiarlo, el... cambiarlo, cambiarlo a uno que tenga, que sea negro, negro, no fibra No, como que, que sea como más, parsi como más chiquito, no bueno, no, el si tamaño, tú, o sea, no el tamaño, el no tamaño Que no sea fibra de carbono El tamaño no importa, muchachos O se va a comprar el carro Debo este carro sin funcionar, Tulio ¿Cómo? tenés agua, para que me muero Agua, ya te doy Te desmayaste? <risa> para que me la de porfa, para que me muero. Parte de esos manes se fueron para afuera, tú tenía más bien el miedo y parte mucho. ¿Qué le hago al tuyo? El que es lo mejor. El colorito para. Es de donación, ¿no? No, señor. ¿Qué te costó? 180 y. ¿Cuánto, pardi? No sé. 180 y cuánto. Señor, usted que ha tenido por nombre de la ley. Bye, qué mal Saque mal, su vale. arma, pardi. Saque su arma. Uy, zona. ¿Qué más le vas a cambiar? Eh, padre, el color y. Y yo no sé, parte todo lo estético, pana. ¿Qué se le puede poner, pana? Al varillito. Uy, pero pues esto se lleva tiempo te Hay que cambiarle todo Por eso, Pardín ¿Qué te hago? Un full estético Ajá Listo, te salen 10.000 Ok Haceme por ahí unos 600 de esos, Pardín espera Que ya estoy terminando con ese y vuelvo a este no. 50, pero te lo, le subimos un poquito más el precio por el suñado gratis. Tú eras amiguito Paco, te estábamos regalando ¿Qué? el carrito. Tiene mucha plata. Venga, Junio, Junio, venga tu Neme, venga tu Neme, Junio, oye, el dueño de este. Tulio, ¿me va a tuñar el carro o no? No, no. Pues que no, mi plata a... no vale. Ya, ya, deja que termine aquí con este. No, pana, pero llevo todo el día. Pero... No, y gana, este ¿quién se cree? Llevo todo el día esperando. ¿Quién se cree para venir de aquí, hombre? ¿Yo? ¿Quién se viene para opinar? ¿Y qué le vas a hacer a tuyo? Sí, socio. ¿Y yo soy el primo y qué? Ah, ¿qué va a hacer? Oye, ¿qué le va a hacer yo soy el primo tú? del taller, ¿ah? ¿Qué me va a hacer? Diga pues. Pampi, soy el primo del taller. ¿Y quién paga eso, Daniel o tú? ¿Qué? Es tu neo. Ah, pero eso no pago, no tío, venga, venga. Ah, bueno, ya, ya, Evidencio, déjate empezar con esto, voy. compramos. No, para sea bueno sea que no pago todo el Entonces sí que el mío, pues. Pues da mucho el Rato acá lo compran, esperando? WOO? ¿Lo woo? la pena. Hola, buenas. No, que bien, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Te dañó el vehículo aquel? Oye, Paco, Paco, vos me das 80 mil pana. ¿Cuánto? No, Mari, que le debo 60. Oye, fila. Ay, caso dígame si ¿sí me va a atender o es que me tengo que ir para otro negocio. Amigo, pues yo no sé en qué otro negocio le van a hacer el tuneo. <risa> en mi casa yo lo tuneo. Yo lo pinto con la de y le pongo latas al bot. Voy, voy, voy. Ah no, no, no, compañerito Francisco, cuánto te ¿Quién? Eh, ¿Qué? más cambios? Entonces... Entonces... ¿Qué el el no se cambia, ¿no? <risa> el, Oiga, uh, hermano, uh, le voy a dar 200.000 uh, por el carro. Uh, ¿Será que hay un humo así? Mano, mil por el carro. Eh, no, de carro? ese problema no. No, no, no. 200 no. No, 200.000 por el carro. ¿Cómo? 200.000 por el carro. Ah, 300. 200, y es que 300 es mantan ladrón, vale ah, 150, 50 mil de tuneo, si sí, ya mismo va 300.000 mil. Ah, vale, que no. es? 250 vale 200 no, va, Me va a fiar el carrito negro, si, sí, el, el que usted tiene en el bacán bonito. El ya dije, 120, no, 90. No, ese no, el otro, ese es el de 120 mil, el bonito. El que me gustó, me lo fía. Yo se lo pago a cuota. Ay, que le gustó, vale 150 por eso ese mijo me lo fía. ¿Qué más le cambio? Yo lo pago a cuotas. Listo ya, yo creo que sí ya estoy. Sí para algún día puedo empezar, yo que también quiero tunear mis carros. Listo amigo, ahí está. Listo. Traeré ese carro por favor. Oiga señor, me va a tunear. ¿Qué le hago el tuyo? El carro que es que está ahí marqueado mío, parce! qué! Que no, que sí, mío, que esté ya, de último. Y ya... primero un las un damas, un primero, un primero un las damas Julio, pido justicia, bueno peladito como hago, con 10 qué años hago? que cree Cuéntame, ¿qué le hago? ¿Qué? Ah, pero ¿sabes que es un full tuning? ¿Full tuning? O se full lo explico tuning. con plastilina Ah, vale, vale le coloco el lindaje. Motor. Parrero, pero amigo. aquí me lo va a tunear. Le coloco el lindaje. Lindo. No, parcero Pero, ¿Pero no? para qué? No tomo unas personas decentes y sensatas. ¿Cierto, parcero que sí? Sí. Suspensión alta, baja o media. Amigo, baja. ¿cómo vamos? Muy mal, señor. ¿Qué, qué, ¿Cuánto de? le va a cobrar por este tuneo, amiguito? 6.000. ¿Y ese niñito? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, y sí, rompe sí. el vidrio. Te van a cobrar sí. seis mil dolaritos Sí señor, eso. y ese niñito que está por ahí me cae mal la me de pelarlo. O está sea, muy pues ese peladito tiene neo. más plata que todos nosotros, amigos. Sí señor, yo soy amiguito, pero no que está muy pasado ya. Amiguito, ¿le va a poner neón o no, no? Que les vaya de bien los Bueno, ¿y qué parte de estética le va a colocar? ¿Cómo que estética? ¿Sabes que es? A mí me le he en español. El Alerón. Alto o bajo. M Alto, Alto, el más grande que haya en el del universo planetario. Listo, el capó. Es... Capó, eso que es hermanito. Así, ese es. Así, amiguito. Así, eso, ese. amiguito. Ese. Amiguito, me le pone todo negro mate, manguito. Azul un mate. No, no, negro mate. No, hace un mate y un nacarado negro. Así sí y me no, no porque me rompe el vidrio a mi carro y pelar a ese niñito que me cae mal venga acompáñeme venga venga el techo el techo el techo o no lo atiendo el techo, ver, ¿qué techo tiene el techo que es, queda es descapotable como yo no no se puede amigo. fibra de carbono de carbono Vaya por allá, vaya por allá. Uy, padre, problema de músculo. Ay, ¿cuál problema de músculo? Volvete en serio, serio, volvete en serio, volvete en serio. No, no, volvete en serio.